Eh, buenas tardes. Desde Avilés, Asturias, mi esposa Rosa, mi nombre es Norberto. Somos clientes de Engoldex y queremos remarcar un mensaje muy importante para las familias y las personas. Engoldex es una excelente oportunidad de patrimonio, tanto para las familias como para las empresas. Y queremos animar a todas las personas a tomar acción para que puedan desarrollar este proyecto muy importante para todos nosotros. Engoldex es dinero. En Goldex somos cliente. Un saludo para Argentina.